Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, un vídeo que hoy, otra vez de Valorant. Muy pesado estoy. Pero mucha gente me está preguntando en los directos. Que bueno, ya os dejaré por aquí alguna red social ahí, papá. Pa. Y también os dejaré el link de Twitch en la pantalla para que todos vayáis ahí, ya que estoy todos los días haciendo directos. Cuento muchos tips, cuento muchos trucos. Juego con vosotros, juego solos, o sea, hago de todo en Twitch. Hoy os traigo varios truquillos, no truquillos, más bien es la configuración más óptima que existe ahora mismo para Valorant. Aparte, os lo voy a explicar siempre como ejemplo. Y os voy a poner el ejemplo. La, los gráficos a máxima calidad y los gráficos a menor calidad, ¿vale? Y vais a ver la diferencia de FPS y la diferencia visual que vosotros tenéis. Que veáis que es una tontería ponerse al máximo, que estos tipos de juegos no hace falta. Más que jugadores como Mixwell eh, tienen esta configuración, la que os voy a enseñar yo ahora mismo. Si son los mejores jugadores de España, por así decirlo, no será tan mala la configuración. Que oh, yes. bueno, Una vez estamos ya dentro del juego, eh, quiero que veáis el juego. Y vosotros mismos deduzcáis O digáis eh, si veis diferencia con vuestro juego Vosotros tenéis todo al máximo a lo mejor Pero yo no ¿Veis algún tipo de diferencia que digas tú? Buah, es, pff, no puedo jugar así Qué susto me ha dado No puedo jugar así Se ve feísimo No, chicos, se ve perfecto O sea, es que hasta las texturas se ven bien Así que mirar Vale, vamos a ir a la configuración directamente Para que lo veáis En general... Vamos a empezar primero por primero, ¿vale? ¿eh? Lo primero, lo primero. Eh, tenéis que poner aquí la resolución que queréis poneros, ¿vale? Si tenéis un ordenador bastante malo, yo os lo digo: estoy grabando, haciendo streaming toda la vez. Eh, 1920x1080, o sea, máxima calidad de streaming. 60 FPS, máxima calidad de streaming. Y me va el juego a la perfección. Entonces, y tengo un i5, ¿vale? i 5 creo que tengo... No sé lo que tengo de... Es que no entiendo mi ordenador muy bien, pero que tengo un ordenador que me costó 700 euros. No es un ordenador de gama alta. Y yo juego 1920. Si os ve, si veis que os va mal, os recomiendo que os bajéis a una de 4 tercios. Por ejemplo, 1444 por 1080, ¿vale? Cuando la cambiéis aquí, también os recomiendo que cambiéis la resolución del monitor. Porque así si tenéis doble monitor, no se os peta ni nada, ¿vale? Así que bueno, primer paso, poner la resolución que vosotros queráis. Si tenéis 144 Hz Ahora hablaremos de otra cosa aquí abajo. Y listo. Esto lo, lo aplicáis. Lo tengo en inglés, pero bueno, lo, los pasos son los mismos en inglés que en español. Aquí, on battery. Esto es eh, cuando jugáis con un portátil, creo que es, o cuando estéis jugando sin conexión de red. Esto lo podéis poner en off, no pasa nada. Yo lo tengo en on a 60 FPS cuando esté jugando en batería. Pero bueno, tengo un ordenador de torre, no va a haber batería. En los menús. En los menús tengo puesto lo máximo de mi pantalla, ¿vale? Si tu pantalla es de 144 Hz, pon 144 Hz, ¿ok? ¿Ok? O siguiente, en background, background es eh, cuando, por ejemplo, estás fuera del juego, ¿vale? Imaginaos que yo me salgo ahora de aquí bam, y me pongo en otro monitor Yo he puesto 60 FPS, eh, 30 FPS porque no estoy jugando, si no estoy jugando me da igual verlo fluido o verlo mal He puesto 30 y esto es en partida ya, lo tengo quitado, no hay, ca no hay capamiento Igualmente, os recomiendo, si tenéis un monitor de 144, no, vuestro ordenador no suele tirar bastante bien Ponéis eh, 160, ¿vale? Suena Discord. Siempre 10 FPS más de lo que 10 15 FPS más de lo que es vuestra pantalla para que no pegue tirones de FPS, ¿vale? Porque siempre está al máximo, entonces si tú tienes 144 y 160, tú vas a ver solo 144, pero sabes que si pega un tirón a lo mejor mete de 160 a 150 y tú ni lo notas. Siguiente, y aquí viene la guinda del pastel. Dar cuenta que tengo la webcam aquí en medio. Me voy a poner aquí abajo en pequeñito, ¿vale? De momento. Eh Vamos a comprobar, ¿vale? Voy a poner todo en alto vosotros me vais a decir si no hay gran diferencia, ¿vale? O sea, sombras, tal Las texturas se ven muy bien Pero mirad mi jugado cuánto va A 144 FPS Está bien, está muy bien En mi ordenador está muy bien, mirad el agua Pero en partida baja más, ¿eh? Lo estoy haciendo aquí para que veáis la diferencia grande que hay Ahora vamos a poner la otra configuración Y vais a ver la diferencia de gráficos Voy a ir bajo esto a low, low, low, low, off, off Ninguno, uno, on, off, on, off Esta es mi configuración y la de 90% de los jugadores profesionales ¿Notáis gran diferencia? O sea, os da asco jugar así, tío Porque mirad mis FPS Mirad mis puñeteros FPS 400, 300, 200 O sea, la media es de 340, 320 Y en partida de 300, 290 O sea, vosotros decidme si de verdad notáis diferencia de lo que he hecho antes ahora si es injugable o infumable Cuando muchísimos de los que estáis aquí Habéis sido jugadores de Fortnite Habéis jugado al juego a caridades Super extremas, o sea, a caridades de Que parecía eso un juego de la Play 1 O sea, que no os quejéis Y tener en cuenta el busteo Que os mete de FPS, es esto y aparte os dejaré un vídeo en la descripción Donde explico cómo subir los FPS en Fortnite Y dentro de ese vídeo Hay un programita que utilizo yo en Fortnite Que aquí no se, no, no se nota casi Es indetectable el programa pero si tenéis un ordenador muy malo, puede que os venga bien a lo mejor a boostear 15, 20, 30 FPS más. No te digo que te vaya a boostear 100 el programa, pero sí algunos FPS. Entonces, si haces todo lo que te explico en este vídeo, es todo lo del otro vídeo, además añades el programita, estoy seguro que con un ordenador de gama baja o un portátil te va a tirar a lo que te tiene que tirar. No tengo mucho más que añadiros en este vídeo, simplemente que dejéis vuestro like. También tengo que añadiros que, joder, tío, el no sé cuánto porcentaje, creo que el 90% o algo así de la gente, no sé, lo estaréis viendo en pantalla, no está suscrita cuando ve los vídeos. Y no os cuesta nada suscribiros, es simplemente un botoncito y yo, bueno, estoy enamorado de vosotros. Bueno, no tengo mucho más que decir eso. Que os suscribáis, por favor. Tenéis alguno de los links de mis redes en la descripción. Estoy en Twitch todos los días. Y un besazo. Nos vemos, ruidosos y ruidosas, en el siguiente vídeo.